Bueno, el Ministerio Público pidió prisión domiciliaria como medida de coerción, eh, no acercarse a la joven, la cual nosotros, eh, contrario al Ministerio Público, pedimos tres meses de prisión preventiva por tratarse un asunto de violencia de género y por los peligros que puede correr. ¿Quién garantiza que este joven no se mueva, siendo incluso sobrino del Ministro de Interior y Policía? ponerlo con la policía o ponerlo bajo vigilancia, pero eh, la justicia ha hablado, nosotros somos respetuosos, ya estaremos revisando si vamos a, a revisar o a apelar la decisión de la magistrada, pero por lo pronto garantizarle que nuestra representada esté protegida y esté, y esté debidamente eh, resguardada, porque la verdad es que lo que ella ha pasado con este muchacho ha sido un tanto eh, eh, tortuoso y nosotros eh, rechazamos esta medida tan lesiva tan de una prisión domiciliaria cuando todo el mundo sabe que en los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar lo que se ha establecido es la prisión como nosotros le pedimos en favor de la víctima pero la juez es soberana, ya dio el veredicto y esperamos que este joven reflexione y que no continúe con su asedio y con, y con las cosas, porque eh, le hace mal a su familia, a él y a la sociedad. La magistrada ha cogido el pedimento del Ministerio Público, donde Víctor Manuel Fadúa Acevedo ha demostrado arraigo de que no va a haber peligro de fuga, y ha cogido la conclusión del Ministerio Público sobre, eh, sobre prisión domiciliaria a cargo de su padre y su madre, para que no se sustraiga del proceso.